Hola, hoy les traigo otro nuevo video y vamos a aprender hoy cómo configurar a Alesa o hacer una rutina de Alesa que nos diga las horas a cada hora. Ejemplo, son las 2 de la tarde. Que Alesa diga las 2 de la tarde. Cuando sea las 3 de la tarde. Que cada hora o cada media hora pongamos que Alesa diga la hora. Pero en este video le enseñaré a hacerlo cada una hora. Pero pueden configurarlo como quieran. Entonces, para hacer eso vamos a escucharon. Entonces, para hacer eso vamos a Amazon Alexa. Luego que estamos en nuestra aplicación, vamos a darle a estas tres rayitas que se encuentran a mano izquierda y vamos a darle a rutina. Como pueden ver, ven mis rutinas, pero ven horas. Les recomiendo que pongan las horas que quieren que Alesa le diga la hora para que no se pierdan en, en, en la rutina que van a hacer. Entonces, vamos a hacer una rutina desde cero. Cómo poner que Alesa diga las horas cada hora. Entonces le damos a ese signo de más que está a mano derecha. Entonces dice, entre el nombre de la rutina aquí es lo que digo. Que vamos a poner la hora, vamos a poner que va a decir la hora a las 2 de la tarde entonces ponemos 2, siempre y cuando que no coordine con otra rutina que ya tengamos entonces cuando diga que pase se llama la rutina siguiente, entonces en eso ustedes van a elegir el calendario que dice schedule entonces luego van a elegir a una hora fija que es arriba que se, que se repitan, por ejemplo dice abajo vamos a poner a las 2 y 5 y donde dice repeat que es repetir los fines cada día los fines de semana entonces, seleccionamos los días que queremos que se repita todos los días. Entonces, esa alarma, o sea, eso va a ser como una alarma, pero eso va a ser una rutina que Alessa va a decir la hora a esa hora todos los días. Entonces, le dan a siguiente, pero todavía no hemos terminado. Aún Alessa no dice nada, no va a hacer nada. Entonces, tenemos que recomendar una acción. Y la acción es... Que diga la hora, entonces van a decir day and time. Entonces, día y el tiempo, como la fecha y el tiempo. Entonces, como ustedes lo que quieren es que ella diga la hora, le van a decir en time. Entonces, Alessa va a decir la hora a las 12, a las 2 y 5, Alexa, todos los días va a decir la hora, pero hay que recordar donde dice choose device tenemos que elegir nuestro eco do en este dispositivo o sea mi teléfono o en el eco do que tengo en mi casa entonces cuando ya hago todo ese proceso les doy a guardar a save y automáticamente se guardó esa rutina entonces vemos que esa rutina a las 2 de la tarde imaginemos que la pongamos o a las 2 y 5 ponemos, podemos poner cualquier hora y si quieren probar simplemente le dan arriba a donde, donde ven ese símbolo de play pero ella va a decir la hora actualmente ella tiene que decir las 2 y 4 son las 2 y 4 pero la hora que yo programé para que ella lo diga sola, sin necesidad de que yo le dé a Play, es a las 2 y 5.